y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Y predico sobre el infierno esta noche. Número uno, el infierno es un lugar de fuego. No dígame que el infierno no es un lugar de fuego. No dígame que el infierno es solo la separación de Dios o algo otro. La Biblia dice claramente que el infierno es un lugar de fuego. Uh, por ejemplo, aquí en versículo 24: Y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llama. Esta llama. Necesitamos más sermones del infierno en nuestro país porque el temor de Dios falta en nuestro país porque los predicadores no predican sobre el infierno. ¿Y por qué? Porque los predicadores tienen miedo a predicar sobre el infierno. No es muy popular a, a, a hablar del infierno. Y por causa de eso, los perdidos y las personas que no son salvos no tienen el temor de Dios. Los predicadores tienen miedo y los perdidos no tienen miedo de nada. No tienen miedo de Dios, no tienen miedo del infierno. Pero la Biblia dice claramente que hay un infierno verdadero. Y, y que el temor de Dios es el principio de sabiduría. Uh, Mateo, Mateo 13 en sus Biblias. Mateo 13. Mateo 13. Y en la escuela pública ahora... Enseñan los niños de la tierra contiene en su corazón fuego y azufre. Cuando yo era en la escuela, uh, yo he aprendido que, la tierra, que dentro de la tierra está fuego y azufre. Fu dentro de nuestro planeta. Es, you know, no es mi opinión, es... es ciencia verdadero. Y la Biblia dice también que hay infierno dentro de la tierra, en el corazón de la tierra. Es un lugar físico, es un lugar verdadero. Y la Biblia dice en Mateo 13, versículo 42, y los lanzarán, y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Uh, en Mateo capítulo 28, capítulo 28, versículo 9, la Biblia dice, Y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el fuego del infierno. El fuego del infierno. El fuego del infierno. Número uno, el infierno es un lugar de fuego. El fuego del infierno. No dije fuego del infierno. No es fuego, es fuego. Fuego del infierno. Número uno, el infierno es un lugar de fuego. Número 2, Mateo 25 en sus Biblias. Mateo, capítulo 25. Número 2, el infierno es un lugar de castigo eterno. Castigo eterno. ¿Y qué significa la palabra eterna? Que nunca se va a acabar. Para siempre. Castigo eterno. La Biblia dice en versículo 41, Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El infierno, número uno, es un lugar de fuego y número dos, es un lugar de castigo eterno. Eterno. No es temporal. Es un castigo eterno. Uh, ¿Castigo de qué? ¿El ¿Castigo porque Es el castigo por el pecado. Por todos los pecados que un hombre hace en, en toda su vida. Y nosotros somos todos pecadores. Nosotros todos pecamos probablemente todos los días porque la Biblia dice que el pensamiento malo es, es pecado. No somos perfectos. Nadie es perfecto en, en, en este mundo. Y todas las personas pecan. Y la Biblia dice que el paga, la paga del pecado es muerte. Y esta muerte no, no, uh, uh, uh, no es solamente una muerte física. Es también una muerte espiritual. Hay una muerte segunda, según la Biblia. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Por qué? Por causa de sus iniquidades. Por causa de sus pecados. Porque el infierno es el castigo por nuestros pecados. Y es un castigo eterno. Es un castigo que nunca se va a acabar. Es para siempre, es para eternidad. Y cuando, uh, cuando las personas piensan piensan del infierno, uh, ellos deben tener miedo de este lugar terrible es muy uh, serioso pero número tres el infierno es un lugar de la tristeza y el arrepentimiento ¿por qué es, es, es el infierno un lugar de la tristeza y el arrepentimiento? porque no es necesario para que se vaya al infierno uh, no, no tienes que ir al infierno y es, es, es muy triste cuando una persona va al infierno porque no fue necesario. Porque Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Él no quiere que, que nadie va al infierno. Y, y por eso uh, Jesucristo murió en la cruz por todas las personas en todo el mundo. Y si uh, una persona no más cree en Él... Esta persona puede ser salvado. No es, no es difícil a, a ser salvado. Es fácil a ser salvado. Fue difícil para Jesús cuando Él uh, vivió la vida perfecta. Es, es, es muy difícil uh, a morir en la cruz. Es difícil a, a resucitar de los muertes, pero no es difícil a creer en el Señor Jesucristo por su Salvador. Jesucristo hizo la difícil y nosotros necesitamos solamente creer en Jesucristo para ser salvados. Es muy fácil para ser salvado. Y es muy triste si, si una persona va al infierno cuando es, es muy fácil a, a ir al cielo. Y muchas personas que están ahora en el infierno, ellos piensan en sus corazones, ¿por qué no creí en el nombre del se Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, Uh, fui so, uh, tanto a rechazar el regalo gratis de Dios. Jesucristo me, me amó y, y uh, muchas personas han, han uh, predicado el evangelio a mí y, y, y, y yo no oí la palabra de Dios. El infierno es, número uno, un, un lugar de fuego. Número dos, es un lugar de castigo eterno. Y número tres, es un lugar de la tristeza y de, uh, el, del arrepentimiento. Pero Jesucristo, Jesucristo murió en la cruz por todas las personas en todo el mundo. Y si nosotros creemos que hay un infierno verdadero, si nosotros creemos que el infierno es un lugar de fuego, es un lugar de castigo uh, uh, uh, eterno, y, y, y que el infierno es un lugar terrible, un, un lugar horrible, si nosotros creemos eso, nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas las personas en todo el mundo tenemos que ganar los almas tenemos que, que ser uh, en serio de, de nuestra religión y, y de, de nuestro trabajo a predicar el evangelio a toda la gente en, en todo el mundo no es, no es un chiste, no es un juego y si nosotros creemos eso nosotros tenemos que predicar eso para que las personas tienen el temor de Dios otra vez. Porque, porque hoy hoy día en, en los Estados Unidos, la mayoría de las personas no tienen el temor de Dios. ¿Quién tiene temor? Los predicadores. Ellos, ellos tienen miedo. A predicar sobre el infierno, pero nosotros necesitamos predicar toda la Biblia y, y, y este tema es, es, es muy importante. You know, uh, uh, uh, uh, Jesucristo predicó mucho del infierno y, y nosotros necesitamos hablar del infierno también y, y, y cuando ganas los almas y, y, y, y cuando uh, predicas el evangelio a los pecadores a los uh, perdidos tienes que hablar del infierno es, es muy importante hablar del infierno y, y, y a decir a, a la gente que nosotros somos todos pecadores y que nos merecemos a ir al infierno y que sin el regalo de Dios, sin la salvación, una persona va al infierno. Es muy importante que nosotros uh, predicamos esta, esta verdad de la Biblia. Oramos. Uh, Señor, muchas gracias por su, su su don de salvación, su, su regalo de salvación y, y, y uh, gracias que nosotros no vamos al infierno, a, a este uh, lugar terrible. Y uh, uh, en, en, en el nombre de Jesucristo. Amén.